El pescador de este cuento, al levantar las redes, se encontrará una sirena. Aunque no es totalmente una sirena, ella le implora que le deje en libertad y así lo hace. Cuando lo cuenta, en el pueblo de pescadores nadie lo cree, pero mucho menos creerán los hechos que suceden después. Y ya damos comienzo. El pescador del cabo del halcón de Lovecraft. Espero que sea de tu agrado. El pescador del cabo del halcón Un cuento de Lovecraft Por la costa de Massachusetts se rumorean muchas cosas acerca de Noconger. Algunas de ellas solo se comentan en voz muy baja y con grandes precauciones. Tan extraños rumores circulan a lo largo de toda la costa Difundidos por los hombres del mar del puerto Ainsmouth, de sus vecinos, ya que él vivía unas pocas millas más al sur, en el Cabo del Halcón. Ese hombre se debe de que allí en las épocas migratorias se puede ver a los halcones peregrinos, los esmerejones y aún los grandes jerifaltes sobrevolar aquella estrecha lengua de tierra que se adentra en el mar. Allí vivió en Conger, hasta que no se le vio más, pues nadie puede afirmar que haya muerto. Era fuerte, de pecho y hombros anchos, y con los largos brazos musculosos. Pese a no ser un hombre viejo, llevaba barba y coronaba su cabeza una cabellera muy larga. Sus ojos azules se hundían en un rostro cuadrado. Cuando llevaba su chubasquero de hombre de mar, con el sombrero haciendo juego, parecía un marino desembarcado de alguna vieja goleta siglos atrás. Era un hombre taciturno. Vivía solo en casa de piedra y madera que él mismo había construido, donde podía sentir el viejo soplar y escuchar las voces de las gaviotas, de las golondrinas, del aire y del mar, y desde donde podía admirar el vuelo de las grandes aves migratorias en sus viajes hacia tierras lejanas. Se decía de él que entendía con ellas que hablaba con las gaviotas y las golondrinas, con el viento y con el golpeante mar y aún con otros seres invisibles que, sin embargo, emitían, en unos tonos extraños, algo parecido a los mudos sonidos de ciertas grandes bestias batracias, desconocidas en los pantanos y ciénagas de la tierra. Conger vivía de la pesca, y aunque esta escaseaba le era suficiente, por el día y por la noche echaba sus redes al mar. Lo que sacaba lo llevaba a Innsmouth a Kingsport o aún más lejos para venderlo. Pero una noche le vieron llegar solo a Innsmouth. No traía nada de pesca y permanecía con los ojos muy abiertos. Atónitos. Como si hubiese estado mirando mucho tiempo la puesta de sol y se hubiese quedado ciego. En las afueras de la ciudad, entró en una de las tabernas donde solía ir. Se sentó en una silla, solo, y se puso a tomar una cerveza. Algunos curiosos que estaban acostumbrados a verle se acercaron a su mesa para beber con él, hasta que, bajo los efectos del alcohol, empezó a balbucear. Pero hablaba como si lo hiciese para sí mismo y sus ojos no parecían ver a nadie. Decía que había visto algo maravilloso esa noche. Había sacado su barca hasta el arrecife del diablo, situado a más de una milla de Ainsmouth, y allí había echado su red. Sí, había sacado muchos peces, pero en su red había algo más, algo que era una mujer y que, sin embargo, no lo era. Algo que le hablaba como un ser humano, pero con el tono gutural de una rana y con el acompañamiento de una música flautada como la que, en los meses de primavera, se oye en los pantanos. Algo que tenía una gran incisión, profunda y ancha, en lugar de una boca, pero una infinita dulzura en sus ojos. Algo que llevaba bajo el pelo largo que caía de su cabeza, hendiduras como agallas. Algo que le rogaba y le suplicaba para que le dejara volver a los fondos del mar. Algo que le prometió, a cambio, su propia vida si alguna vez la necesitaba. —¡Una sirena! —dijo uno con una risotada. —No era una sirena. Dijo Enoch con él, porque tenía piernas, aunque los dedos de sus pies eran como los de los palmípedos, y tenía manos, aunque los dedos de sus manos eran como los de sus pies, y la piel de su casa era la piel de su cara como la mía, aunque su cuerpo tenía el color del mar. Se rieron de él, pero él no les escuchó. Solo uno de ellos no se rió, porque había oído a los viejos hombres y mujeres de Aysmos contar unas historias muy extrañas, que se remontaban a los tiempos de los barcos clipper y del comercio con las Indias Orientales. Según los ancianos, en aquellos tiempos se había celebrado algunas bodas entre hombres de Aysmos y mujeres de las islas del Pacífico Sur, Hablaban luego de extraños acontecimientos ocurridos en el mar cerca de Ainsmouth. Ese hombre no se rió, simplemente escuchó, se calló y luego se marchó sin hacer ruido a las risas burlonas de sus compañeros. Pero Enos Conger no reparó en él, como tampoco se dio cuenta de las risas que había provocado Continuó su relato, explicó cómo había sacado a la criatura de las redes en sus brazos, describió la sensación que le había producido el contacto con su piel fría y la textura de su cuerpo, contó cómo la había soltado, cómo la vio nadar y sumergirse entre las rocas del arrecife del diablo, cómo la vio aparecer de nuevo, levantar sus brazos una su última vez hacia arriba y desaparecer para siempre. Después de aquella noche Edno Conger volvió poco a la taberna. Cuando venía era para sentarse solo y eludir a cuanto le preguntaban por su sirena y querían saber si le había hecho alguna proposición antes de dejarla libre. Volvió a mostrarse taciturno, hablaba poco, bebía su cerveza y se iba. Lo único que se sabía era que ya no pescaba cerca del arrecife del diablo que echaba sus redes en algún otro lugar próximo al caballo del Cabo del Halcón. Aunque se rumoreaba que temía volver a ver la cosa extraña que había cogido aquella noche entre sus redes, se le veía con frecuencia en la punta de la estrecha lengua de tierra, de pie, mirando al mar, como si esperase ver aparecer una embarcación en el horizonte. O el mañana que siempre ronda y nunca llega para los buscadores de futuro e incluso para muchos hombres. Sea lo que sea, lo que esperan y piden a la vida. Enos Conger se volvió cada vez más introvertido y él, que había sido un asido cliente de la taberna de Ainsmouth, acabó por no aparecer más por allí. Se limitaba a traer el pescado al mercado y volvía apresuradamente a su casa con las provisiones que necesitaba. Mientras tanto, la historia de sus sirenas se extendió a lo largo de toda la costa y tierra adentro hacia Arkham y Tanguis por el Miskonik, e incluso más allá, en las negras y tupidas colinas donde vivía la gente menos inclinada, a tomarse a broma estas cosas. Pasó un año y otro y otro. Y una noche llegó a Ismo la noticia de que Enoscongel había resultado gravemente herido durante su solitaria pesca. Dos pescadores le habían visto pasar tendido en su barca y le habían socorrido. Como su casa del cabo del halcón era el único lugar donde quería ir, le llevaron allí, antes de ir rápidamente a buscar al doctor Ginman en Ismouth. Cuando volvieron a casa de Enos Conger, acompañados del médico, el viejo pescador había desaparecido. El doctor Gilman se obtuvo de comunicar su opinión, pero los dos pescadores que le habían traído cochicharon y contaron a quien quería oírlo el singular relato. Hablaron de la gran humedad que reinaba en la casa de las innumerables gotas de agua que se deslizaban a lo largo de las paredes, que colgaban del picaporte de la puerta y que empapaban la cama donde habían dejado a Conger antes de salir en busca del doctor. Hablaron de las huellas mojadas dejadas en el suelo por unos pies palmípedos. Aunque aquellas huellas eran muy profundas a lo largo de todo su recorrido desde la casa hasta el mar, como si un gran peso, tan grande como el de Conger, hubiese sido llevado por esos pies, obligados a hundirse en el suelo a cada paso, hasta dejar la nítida impresión de su dibujo. Pronto se enteró todo el mundo de lo sucedido. Pero la gente se reía de los pescadores, pues no había más que una sola línea de huellas y Enos Conger era un hombre demasiado pesado como para que alguien pudiese cargar con él todo el recorrido. El doctor Gilman no había hecho el menor comentario, salvo que había visto pies, palmípedos en algunos habitantes de Aismuth, pero que los dedos de Enos Conger, que había examinado en alguna ocasión eran normales y no palmípedos. Algunos curiosos fueron a la casa del Cabo de Halcón para ver si podían descubrir algo nuevo. Pero volvieron desilusionados, no vieron nada, y se sumaron a los que se burlaban de los infelices pescadores. Al cabo de algún tiempo aquellos dos pobres hombres fueron reducidos al silencio, y no faltaron quienes dejaron caer la sospecha de que ellos eran quienes habían hecho desaparecer a Enos Conger, y habían inventado aquella historia para encubrir su acción. El rumor se extendió también a otros lugares. Donde quiera que haya ido, Enos Conger no volvió a su casa del Cabo del Halcón. El viento y el tiempo la destrozaron a su antojo. Arrancaron una tabla aquí y otra allá. Desgastaron los ladrillos de la chimenea rompieron las ventanas y hundieron el tejado. Las gaviotas, las golondrinas y los halcones que las sobrevolaban no volvieron a oír la voz que, en un tiempo, les había contestado. Poco a poco a lo largo de la costa, los rumores que circulaban en torno al asesinato se acallaron, pero surgieron ciertos signos oscuros que, si bien descartaban cualquier posibilidad de homicidio, inducían a pensar en algún fenómeno mucho más aterrador e inexplicable. Un día en que el venerable Jesse Harper, patriarca de los pescadores de la costa, bajó a tierra con sus hombres, juró haber visto acerca del arrecife del diablo a un extraño grupo de criaturas que nadaban. «Esos seres, según decía, no eran humanos del todo», ni batracios tampoco, eran criaturas anfibias que cruzaban en agua mitad al estilo de los seres humanos y mitad como ranas. Formaban un grupo de más de cuarenta, y eran machos y hembras. Habían pasado cerca de su barca y brillaban a la luz de la luna, como unos seres espectrales surgidos de las profundidades del Atlántico. Parecían estar cantando a Dagon, un canto de alabanza. Y entre ellos, sí, formando parte del mismo grupo, había visto a Enos Conger. Nadando con los demás, Neptuno como ellos, y uniendo su voz a las suyas en el cántico de alabanza. Atónito le había llamado. Enox se había vuelto para mirarle y le había visto la cara. Luego todos, así como Enos Conger, se sumergieron bajo las olas y no volvió a verlos más. Cuenta que, por haber hablado tanto, el viejo hombre fue reducido al silencio por miembros de los clanes March y Martin, que, según se decía, estaban emparentados con algunos habitantes del mar. La barca Harper no volvió a salir al mar. El viejo no tenía ya que ganarse la vida, ni los hombres que habían formado su tripulación. Transcurrió mucho tiempo hasta que un día un hombre joven que había pasado su dille de Naismus y se acordaba de Nosconger regresó al puerto de esta ciudad y contó cómo él, en compañía de su hijo pequeño, habían salido a remar a la luz de la luna. Ya habían pasado el cabo del halcón cuando, de repente, justo detrás de su barca, y tan cerca que hubieran podido tocarle con un remo, surgió el torso desnudo de un hombre entre las olas. Se mantenía en el agua tal como si otros a quienes no podían ver le estuvieran sosteniendo por debajo. Su cara, el rostro de Not Conger, se volvía hacia el cabo del halcón y parecía mirar con nostalgia la casa que seguía allí en ruinas. El agua chorreaba de su largo pelo, de su barba y resbalaba sobre su cuerpo oscuro. Su piel, debajo de las orejas. Tenía como dos grandes acallas, y luego, tan extraña y repentinamente como había surgido, desapareció, sumergiéndose en el mar. A lo largo de la costa de Massachusetts, cerca de Ice Mouth, se rumorean muchas cosas acerca de Conger y otras insinúan en voz baja. Fin.